Maldito destino Cada situación que me acontece Es como si mi suerte y yo jugáramos una partida de Yan Ken po. ¿Puedo ganar? ¿Puedo perder? ¿O puedo empatar? lo que sería solo una pérdida de tiempo. Quizás la diferencia esté en que cuando gano, yo mando. Pero cuando pierdo, pues... pierdo de una manera devastadora. Lo pondré sencillo. Cuando mi suerte gana la partida de Yankenpoh, ya ha definido con qué me va a atacar. Una tijera que corte mis esperanzas, una piedra que destruya mi esfuerzo o un papel que me ahogue en la ansiedad. Hoy es de esos días en que lo único que me queda es escribir. Tonterías. Y sentir que algún día lo publicaré y me volveré reconocida y daré entrevistas y entonces mis problemas se acaben y luego desaparecer. El reconocimiento es la máscara más falsa de la autorrealización. Quizás por eso jamás haré nada, porque antes de que intente algo, ya habré pensado en la manera trágica cómo terminará. ¿Quieres venir a desayunar de una vez? Necesito hablar urgentemente sobre tus últimas actitudes. ¿Actitudes o aptitudes? Cállate y sal rápido. ¿Decías, hermano? Iba a preguntarte por ese letrero, pero empezaré por esto. ¿El letrero? No te pongas dramático. Es una letra de una canción. La puse en un lugar donde quería recordarlo. Claro. Un lugar donde todos puedan ver al adolescente atormentado sufriendo. Has bajado después. ¿Qué? ¿Cuánto? Del 12 al 13. Vaya, creí que iba a ser peor Ya no irás al club de cine ¡Pero Franco! Sabes, no quiero hablarlo ahora Me preocupa tu educación El año pasado no hacías más que subir puestos ¿Y te acuerdas cómo te felicité cuando llegaste al sexto? Pero el año se ha tornado difícil Recuerda que ahora hay más alumnos y más competencia ¡Me mantengo en un régimen! Vaya, la chica contestataria hablando de régimen Sabes, lo comprendería, pero un bajón de medio punto en el promedio es inadmisible ¿Medio punto y solo bajé un puesto? Entonces todos deben de haber bajado No importa un rábanos si todos han bajado Debiste preverlo y aprovechar ese bajón Pero claro, te la rascas y descuidas todo por ese club Lo único que hace es quitarte tiempo, en medio de otra cosa Antes de que nos mudáramos vivíamos a hora y media y no había drama Además, es lo que me gusta, lo que me llama ¿Qué más si no? Eso es lo que me puedes decir a mí Pero tus notas hablan por ti Claro en tan bel club, cuando sacas 11 en literatura y 12 en apreciación artística, ¿cierto? Yo no tengo hambre. Es jodido que a uno lo regañen, pero es más jodido que lo hagan y tengan razón. ¿Cómo es que antes era un ser brillante y ahora no alcanzo ni opacarme dignamente? Sabías que esto pasaría. Sabías que podrías prevenirlo. Lo sabías todo. Eres la maestra de tu destino. Cada cosa que haces la piensas mil veces para saber si es una buena idea. Y aunque no lo sea, te gusta intentarlo para ver qué pasará. No me fastidies No quiero escuchar ni mis pensamientos Sabes que tengo razón Ahora ya no más club de cine Y no más Mario Es imposible hacer que te calles, ¿no? ¡Ay! Odio ese edificio Tapa mi todopoderosa vista Oh, pobrecita la niña prodigio Se le acabaron las ideas ¡Sal de esta, pues! Fíjate de tu talento, como siempre. Pff, encima no quieres cambiar cuando ya has escuchado a tus voces internas. Es imposible que no me escuches. Pero mientras compartamos cuerpo, niña testaruda, me encargaré de que pienses bien todo esto y que hagas algo, pero ya. ¡Lo tengo! ¡Él trabaja todos los días! No se dará cuenta de que voy a escondidas. ¿Es en serio? No, ¿No tienes miedo de que llame al fijo y todo se hunda? Nunca lo hace Y podría decir que anduve durmiendo Claro, dormido todos los lunes y miércoles de cuatro y media a 7 de la noche ¿Hasta qué punto es tu gusto por el club? ¿Y hasta qué otros son tus ganas de impresionar a Mario? ¡Oh, carajo! Justo iban a hablar de neorrealismo italiano ¡Vas a ser el ridículo! ¡Tú no sabes nada de neorrealismo italiano! Pero Carlos sí Y él me puede ayudar ese idiota no sabe nada, el que sabe es su hermano Puede parecer intelectual, pero él es el tonto de la familia ¿Por qué tengo que desramar miles de ideas con cada comentario que hago? Incluso conmigo misma Ya, ya, notas la profunda, que no te sale Mucha vaina contigo Te haces problemas por las puras cuando allá afuera eres la misma cojudita chévere de siempre Solo pongo un poco de tu parte Que a todos nos jode estar en el limo de tu mente Mientras tú no haces nada en el mundo real eso es